Muchachos, entonces que hoy seguimos los entrenos, hoy vine con el combo. Hoy vamos a hacer como 27 kilómetros hasta Madá, es un pueblo acá en Antioquia. ¿No? En Antioquia, vine con Moni, Don Emil, que ya lo conocen, Don Emil está oyendo famosito, entonces <risa> ah, vamos ahí nos hoy, 30 kilómetros muchachos, me acompañan, vamos a ver, me acompañan un trayecto hasta mi hija. Don Emil ya le está dando Maduri. ¿Ah? Ahí vamos, vamos, vamos, dándole duro. Lleva ya, llevamos ya, que un mes? Sí, ya llevamos un mes larguito. Un mes larguito lleva a Yonemir dándole y ven. Ahí va, ahí va, ahí va. El Moni pues hoy la invitamos y ahí va a arrancar. Vamos a ver. Un pedacito aunque sea. y la cosa es empezar. Muy contento porque ya la gente nos está pegando a todas estas aventuras y... Y bueno, vamos a darle. como siempre, muy buena alimentación hoy porque hoy hidratación? buena hidratación, traemos eh, ahorita comer sanducitos de mantequilla, eh, bueno, todo lo que sea porque no nos podemos quedar sin energías. Siempre son 30 kilómetros hasta para Entonces bueno, acompáñenos hoy. ¿Sí o okay. qué? Con toda, con toda, con toda, con toda. arrancar la rutina a la ayuda de Dios siempre Dios primero y bueno y toda la bonita energía muy contento acompañado entonces nada es que no vamos esta gente que va por allá va a pasar por primavera y bueno muchos lugares bonitos go al municipio de caldas antioquia se llega subiendo y luego se inclina más hacia un lugar que llamamos acá folclóricamente Minitas y es un lugar yendo hacia Maga antes del túnel eh, o sea que vamos a empezar este trayecto subiendo eh, ahí como van a ver a los muchachos lo más recomendable es empezar suave e ir cogiéndole amor a la subidita porque al principio van a subir mucho las pulsaciones bueno vamos a empezar a subir una montaña no más como de 4 kilómetros de todas formas tienen que tener en cuenta que, que llevar el gel así esté uno confiado cuando es en subida vida usted sabe que se acaba la energía más rápido. entonces es como mi recomendación vamos a empezar a subir vamos a ver si subimos a buen ritmo pues me siento bien y y vemos que lo que más pueda durar sin consumir el gel. Listo. y metarnos Minitas es un premio de montaña de tercera categoría, se sube en alrededor de 3 kilómetros, 4 kilómetros. Es una subida tendida, permanente, que no pasa del 7% de gradiente, entonces se puede coger a buen ritmo, hasta antes del túnel. Pero igual a buen ritmo significa que, estés, que te sientas hidratado, que que hayas que sintas que que tienes eh, buena energía para poder subir diría yo a, a ritmo de 5 Este pueblo al que nos dirigimos tiene una peculiaridad que es con tendencia hacia abajo, pero hacia abajo. Eh, arrancamos y, y podemos trabajar ritmos de 3.30, ritmos de 3.15, inclusive ritmos de 3, porque eh, la pendiente nos da esa posibilidad. Entonces no utilizamos los frenos y nos vamos rapidito hacia Maga, Antioquia. Oh realmente rápido. Papi. Bueno, llegamos a magar con esto este combo. Yo pensé que era más leve. ¿eh? ¿Cómo le fue más? Le hizo hasta, hasta. ¿Hasta dónde le hizo? ¿No? las partidas de la variante de la, la tónica hasta ah sí cuando uno ya coge esa subida sí. Ahí ya hay como 6 kilómetros no te la rodilla que ¿no? no te dio la rodilla no. Bajada, el... Ah, no, no se baja hay que porque... fortalecer sí. sí. nuestro compañero no, comienzo bien no cansado pensé que todavía. Pero, no. pero bien pero bien dice básico no, excelente, antes es por ser la primera vez le está diciendo que le fue súper bien sí, sí, sí, Y muy, sí, muy, sí, usted brutal sí, sí. Brutal Hoy no, se era deportista, pues todavía, pero era deportista, tuvo una lesión y no pudo seguir y es ahora nuestro compañero ahí se va metiendo en el cuento. Ya sí, sí, sí. gallo que sí le metió hoy más, te está metiendo ya más con los días, ¿cómo vas? Estoy sí, mejorando, ya ha rebajado y todo, ¿vale? Ha rebajado tres kilos desde que estamos en este proceso y ya hoy lo vi mejor, hoy ya, lo, ya no lo vi tan tarde tan pensado, tan pegado, ya está más suelto, ya se intenta pegar a pedazos, a ritmos, ya más suelto, ya, ya más suelto, eso me alegra mucho, entonces nada, vamos a tomar un cafecito ¿no? para recuperarnos y, y nada, muy contento en Amagados, muy contento con todos estos compañeros, que les pague, Dios el mejor, el mejor, el mejor. Dios, y nada, y, y, y bacano, el one. deporte común y pues puta muchachos, la buena.